Trabajamos entonces sobre la cámara, aquí está visible la cámara que tenemos por defecto creada en este archivo, si yo desde el menú que está en la parte inferior de la pantalla elijo el menú vista, elijo cámara, cámara activa me muestra qué es lo que está viendo la cámara activa, en este caso para ubicar la cámara yo podría como eh, hemos hecho con la luz por ejemplo seleccionarla moverla e ir ajustándola pero voy a usar un recurso que desde mi punto de vista es mucho más práctico voy a elegir eh, que la cámara eh, que el programa me muestre que está viendo la cámara activa y desde esta persiana desde este menú transformación que se activa o desactiva con la letra N del teclado, ahí lo desactivé, si vuelvo a oprimir N, lo tengo activado, voy a elegir la opción vista, ¿sí? y voy a elegir la opción fijar cámara a la vista. Vieron que le aparecieron unos puntitos, una línea de puntos alrededor a esta vista de la cámara. Esto permite que ahora la cámara se ajuste a lo que yo esté haciendo con el mouse sí con los controles de visualización del mouse entonces ahí por ejemplo puedo tener una vista de la cámara de lo que vería la cámara si destildo la cámara ya ha quedado fijada, ahora estoy haciendo un zoom con la ruedita y la cámara ya ha quedado fijada en esta posición. Puedo revisar entonces si se ve todo lo que yo quiero que se vea en este caso, ¿bien? Me doy cuenta que esta animación de la letra O que rueda en este caso eh, va a demorar bastante y sería más interesante que cayera antes entonces voy a hacer un toquecito en la geometría antes de pasar al proceso de render voy a seleccionar este plano y voy a escalarlo desde el, la opción trans, la herramientas, transformación voy a elegir escala y voy a reducir un poquito ¿sí? el tamaño del plano y ahora sí voy a probar de nuevo la animación ¿bien? cae antes si suspendo y vengo acá al inicio aún demora mucho esta letra O y entonces lo que puedo hacer es detenerme, venir acá y este plano moverlo un poquito. A cada uno de ustedes, de acuerdo a la cantidad de letras y al texto que hayan preparado, este efecto le va a salir con diferencias o variaciones. Muy bien ahora lo que nos resta es configurar el render